Estamos aquí en la Laguna Negra, mañana vamos a hacer a subir en el carro al Nevado del Ruiz, al Nevado y al volcán porque es al mismo tiempo un volcán también. Entonces hicimos una parada aquí y pueden ver la Laguna Negra, se llama esta laguna porque antes, a, hace muchos años, esto, antes de que el cambio climático y que el volcán erupcionara, pues esto era nieve pero pues a partir de eso se fue deshielando y quedó esta laguna. Miren lo hermosa que es. También lo que hicimos fue acampar aquí, Ese, digamos, esto este se llama Laguna Negra y aquí el camping a 15 mil pesos por persona, incluye desayuno. Eh, son 3 mil ochocientos metros, entonces va a ser un poco frío, pero estamos preparados. Y bueno, ya entonces es una buena cosa también porque Estamos uh, levantándonos para mañana subir. Exacto, ustedes pueden hacer este mismo plan, si quieren un plan económico y tienen tiempo hacerlo así. Venirse un día antes y traer una carpa. Nosotros siempre cargamos con una carpa porque es la forma más barata de viajar. Porque así como este lugar ofrece eh, zona de camping, en muchos lugares lo ofrecen. Entonces ya saben que aquí eh, la tiendita de al frente ofrece servicio de camping. Y esta es la zona de camping, pagamos eh, 15 por persona y está incluido el desayuno, eh, está aquí en la Laguna Negra, ahí al lado hay una tienda y ustedes pueden preguntar, nosotros preguntamos y nos dijeron que si sí, había una zona de camping, ya armamos aquí nuestro camping, como pueden ver una carpa muy pequeña, muy siempre, sí, muy básica. Siempre les recomendamos que carguen una carpa pequeña porque les va a hacer el hospedaje siempre mucho más barato. En muchos lugares siempre se puede acampar. Bueno, y se llegó la noche. Está lloviendo, lloviznando. Y ya, mire, ya tenemos todos los sleeping. Y. Vamos a pasar la noche acá. Y no está haciendo tanto frío, la verdad. No. Tenemos capas, nos sentimos bien. Estamos a 3800. Bueno, mañana sabemos qué tanto dormimos. Sí, un truco es que se pongan ropa por capas. Acá yo ya tengo aquí debajo, me puse este térmico y tengo tres capas de ropa aquí debajo. Entonces, su gorrito, sus guantes. Y a dormir. Días, estamos a 3835 metros. Eh, sobrevivimos bien la noche, frío, pero lo podemos hacer. Mire el llamado Ruiz Divino. Aquí, donde nos estamos hospedando en el café se llama kumandai mire chocolate huevitos arepa queso y una rosquita ah. bueno que estamos subiendo al navado como pueden ver la línea es fuerte pero la carretera está buena para todo tipo de carros. Bueno, llegamos y básicamente estamos en el Parque Nacional de los Nevados, la parte norte, entonces estamos esperando una intención que es obligatoria para tratar de ver lo que más se puede en la Nevada de Don Luis. El día está un poco nublado, Esperamos que las cosas cambie y podamos demostrarlo más. Eh, ustedes también pueden solicitar acá el servicio de camioneta, pues nos acabaron de decir que eh, un carro bajito pues va a tener un poco de dificultad para la subida porque como ha llovido entonces está enlodado. Entonces para que sepan, ustedes acá pueden dejar el carro y también tomar el servicio de camioneta que son 40 mil pesos, que pues nos parece un precio súper justo. La tarifa es, son 34 mil pesos por persona para ingresar acá. Y pues aparte ya es si ustedes quieren alquilar el, la camioneta para que les haga el recorrido. Nosotros decidimos, eh, decidimos tomar esa ese paquete porque pues venimos con un carro bajito, entonces no queremos tener inconvenientes. Pero ustedes si tienen un carro alto, una camioneta, pueden hacerlo. Entonces uno sube el carro y llega hasta este punto donde les dan una inducción y también les ofrecen coca, que es bueno para el soroche, lo que nosotros llamamos soroche mal de Y fuera de eso, eh, suprimos dos caudales muy importantes en Colombia. Ay. Uno es el río Cauca y el otro es el río Matalén, Imagínense. Mm. aquí en el carro la carretera siempre está muy afectada y se les complica un poquito más y de qué ciudad son originarios entonces pues aquí lo tenemos en estado líquido, observamos todas esas nubes que vienen subiendo ¿Mm? en estado ya gaseoso y mucho más arriba donde están todos esos glaciales ya en estado sólido entonces miren qué interesante ya lo encontramos en esos, en esos tres estados vamos a ver todo el ejemplo miren todas esas nubes que vienen subiendo y las que tenemos acá sobre nosotros, todas esas nubes vienen cargadas de humedad, ganan en altura, chocan con todas estas montañas que igual están, y cumplen esa función también de la necromasa, se llaman eh, planta gorrígida, miren, guardan su interior mucha agua, puede ser... Aquí... Hasta aquí pudimos llegar porque pues, el volcán tiene una actividad muy alta en estos días Entonces no podemos subir hasta, hasta donde queríamos subir Pero bueno, estamos muy contentos porque aprendimos mucho La verdad, aprovechen la guía turística que da el parque Es espectacular, se aprende muchísimo Este es un lugar que se llama... ¿cómo se llama? Valle el Valle de las Tumbas pues lamentablemente está un poquito nublado porque dicen que desde acá se puede ver muy bien el nevado pero bueno, eh, estamos aquí, estamos disfrutando también de la nieblina también es se siente rico estar acá, sentir eh, el, eh, pues la tierra, ¿no? sentir el ambiente de páramo pasamos ese puente y ascendemos un poco más y llega a ocurrir un evento con el volcán por ese puente parte viene de los... la cosa y el carro puente, no puede... se lleva al puente y ya todos quedamos atrapados claro, en la parte alta ya no hay forma de bajar claro, claro. Pues por seguridad, por eso nos permiten solo claro, no, ejercer presión sobre la roca y la va rompiendo de esa forma sí la va fragmentando y por eso se ven las grietas así pero muy son bien, procesos bien. muy lentos demasiado, demasiado lentos todos estos son lavas sólidas antiguas erupciones lávicas. miren como bueno aquí este es el punto donde ¿eh? cuando está despejado pueden ver eh, algo del nevado pero pues no lo vemos, pero igual estar acá es se siente muy bien, se siente maravilloso así que vengan acá y pues ojalá tengan un buen clima, claro que el guía nos dice que esto es muy beneficioso para el nevado, porque hay mucha nieblina y esto ayuda a que la montaña no se esté descongelando tan rápido. Esto ayuda pues al cambio climático, ¿no? A que no la no se deshiele tan rápido, porque dicen que más o menos, ¿cuántos años de queda? Al Santa Isabel aproximadamente cuatro añitos más o menos. Y a este, ¿no? Este se calcula que se puede demorar un poquito más. Se dice que entre 15 20 años. aproximadamente, Ah, bueno. Pero no es como muy a Santa Isabel le quedan 3 y aquí le queda más o menos como 15 años. Uh -huh. Para que esta capa glacial ya desaparezca. Exacto, para que la capa glacial se desaparezca. Bien, madrugar y hacerlo hoy. Tristemente, la única cosa es que, pues, como Marga lo dijo y lo digo otra vez, pues. Obviamente queríamos ver, ingresar. O el nevado está atrás de nosotros. Obviamente lo captamos abajo, pero ya aquí en esta altura no podemos. Aquí tengo 4,350 en, en mi reloj y pues hombre, es, es interesante. Vengan, igual que no vean el nevado, o sea, estar, estar en el momento, como conocer ver cómo, cómo el tipo de vegetación funciona, la roca es maravilloso y el lugar es, es, tiene cosas interesantes. Vengan. Eh, bueno, no tuvimos un día súper despejado, pero la verdad valió la pena. Vengan a verlo. La verdad es muy difícil saber qué día va a estar despejado, pero igual estar allá, sentir el volcán, estar cerca, es espectacular. Eh, también recuerden que como el nevado está en actividad no dejan subir hasta más arriba entonces tengan en cuenta eso y eh, pues no se pongan no se enojen con los guías si no, si no pueden verlo como uno quiere que es clarito y lo puede captar con la cámara entonces les doy esa recomendación porque pues igual tienen que disfrutar solamente el estar allá y el estar en un páramo es delicioso y a, además también apre, aprendimos muchísimo acerca de los páramos. Así es, fue maravilloso, cada, cada vez se aprende más, es un lugar que vale la pena conocerlo, eh, a veces seguramente se verá más en el Nevado, otras veces no tanto, porque se si acuerdas que estamos en una altura muy alta, ha llegado a cuatro mil trescientos entonces pero sigue siendo lugares muy bonitos de los más eh, interesantes de aquí de colombia de esta parte del, de colombia entonces no se les olvide darle like si les gusta el video espero les haya eh, les sirva la información que les estamos dando y también eh, comenten qué les parece y suscribirse a nuestro canal también eh, por favor eh, y seguirnos por nuestras redes sociales, estamos en Instagram como Viajemos Más Cold. Chao, hasta Ciao. la próxima.